Ahí, ahí, ahí. Ya. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Porque hay que ser rápido, muchachos. Impresionante esto es ¿eh? todo lo que ahí, se ahí, sucede ahí, antes ahí. de una buena persona. ¡Vamos! ¡Eh! Ahora, el 5 y 6 es internacional. Juega y gana desde donde estés. Realiza tus apuestas en divisas convertibles y criptomonedas vía online y súper fácil. Solo ingresa en apuestas.inh.gov.be. Sigue los pasos para completar tu registro y listo. Apuesta a ganador, aplacé, exacta, trifecta, superfecta y también en modalidad de la polla hípica. Siguiendo las carreras en nuestros hipódromos de Caracas y Valencia. No dejes que te lo cuenten, cuando tú puedes ser el ganador. Buenos días, bueno, seguimos con las entrevistas en vivo y directo desde el Hipódromo Nacional de Valencia. Para mí es un gran placer presentarle al jinete profesional, Ende Graciel, que lleva varios compromisos este día sábado. Y de verdad, bienvenido el chamo Ende Graciel al, progr al programa Jugando a Ganar en el 5 y 6 con el monarca del acierto Oscar Isea. Marcos Isella y este el servidor, el Cataleo Antonio Monsalve. Buenos días en Desgraciel. En la primera del programa, presentas al número 2, montas al número 2, Boca Tony. Bueno, muy, muy buenos días tengan todos y espero que nos puedan orientar con estos pronósticos. Un, gran, un saludo a toda su afición. Sí, el cayó de es un que anda bastante bien, se conserva bien en cancha. El tiro es de 1300 metros, ya tiene velocidad en la carrera. Eh, bueno, tratando de, de llevarlo al tiro y lograr el club con este ejemplo. Graciel, en la tercera competencia conduces al número 5, Caribe Thunder en 110 metros. Bueno, te este callo Caribe Antúndez, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de conducirlo en tres oportunidades, eh, de tres, dos, eh, y... Una tuvo llegando cuarto con un poquito de contratiempo. Ahorita se le presenta una carrera de 1.100 metros, un tirito un poquito corto para él. Pero el caballo anda muy bien en cancha, se conserva bastante y pienso que es un caballo difícil de ganarse. Graciel, en la cuarta competencia corres al número 4 Gran Trueno en 1.700 metros. Bueno, realmente contento con los propietarios, el propietario, el entrenador, por la oportunidad que me están brindando con este ejemplar agradecido atentamente, este es un caballo que lo considero ahorita es el mejor caballo que tiene el hipódromo de valencia va un tiro de 1700 metros, ya se ha medido con los mejores eh, bueno, ha ganado eh, muy, con muy buena solidez creo que este caballo es casi imposible que se pierda eh, una línea para la gente, esa afición, que bueno, aquí estamos poniéndole y tratando de obtener ese truco. Bueno, ya tienen el regalo de las, no, de las no válidas, el caballo Gran Trueno, avalado por el jockey el Chamito, en desgraciar, como le decimos cariñosamente aquí en el Diploma Nacional de Valencia. Séptima competencia, eh, conduce a la número 6, a la tordilla Gai Moon, en 1200 metros. Esta es una yuguita que, bueno, lo, siempre lo viene haciendo muy bien, tiene bastante velocidad, el tiro de en 1200 metros, creo que es una yuguita que la, la favorece el tiro, la distancia, y bueno, tratar de obtener el mejor provecho de ella y tratar de ganar la carrera. Bueno, ahí tiene a la tordilla Great Wayne Moon, aquellos que le gustan los caballos de buenos dividendos para cobrar bien en el 5 y 6. Última competencia, carrera de los acumulados. Corres a la número 8, Queen Levy número 8. Bueno, esta yevita en su última eh, segunda, tuvo un poquito de contratiempo yo creo que es una es difícil de ganarse, este, es una yevita que eh, para mí en, en sus condiciones se mantiene, creo que es la yevita difícil de la carrera en, en la última del programa para cerrar el programa. Bueno, Graciel, muy agradecido. Eh, muchísimas gracias, ya tuvo a Venezuela y parte de Venezuela donde llega el canal YouTube, que sabemos que lo ven más de 5.000 visitas, tiene este, este canal, y bueno, ya escucharon al jinete profesional Ender Graciel. Muy agradecido, Ender, saludo, despídete. Estamos, estamos a la orden, un saludo a todas las aficiones, se si les quiere, bueno, y espero que estos consejitos que le he dado les sirvan a todas las aficiones. La mayor de la suerte, Graciel, y esperamos que. Te, sé que te vamos a ver varias veces en el pago de ganadores. Gracias, mucha, gracias. mucha suerte, muy agradecido. Gracias de verdad y, y será hasta otra nueva oportunidad. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y se les quiere. Muy, pero muy buenos días. Tengan todas y todos nuevamente de acá del Hipódromo de Valencia. Apretos y dispuestos para la reunión número 14. En el óvalo carabobeño, como siempre, nuestras etiquetas, conseguir billete y la especialidad de la casa. Sebastián, King Sebastián en pelo con Samuel Bastida. Hoy miércoles, trabajo de cancha, cortesía de este servidor, el rookie Alfredo Flores. ¿no? La Nancy en sentido contrario, en silla con Yervi López, hoy miércoles. ¿va? Hoy miércoles, en silla con Alejandro Bolina, En pelo con Henry José Marín, querida mía. Hoy miércoles. Indie, Power Indie, Power Indie. Win today, hoy miércoles. One win today. Hoy miércoles en pelo con Homer Martínez. Iba va el ejemplar. One win today. días Venezuela, hoy es miércoles 25 de mayo, nos encontramos en el poste de los 800 metros finales con un invitado especial para el programa Jugando a Ganar en el 5 y 6 con nuestro buen amigo Oscar Isea y Marcos Isea. Tenemos un maracucho de San Francisco, Keipo Nava, nuestro invitado especial ...para las carreras de este día sábado aquí en Valencia. Keipo, presenta varios... ...tienes varios compromisos para este día sábado aquí en Valencia. Usted es, es el hombre indicado para decir cómo andan estos caballos en la cancha... ...y cuáles son los ejemplares que a ustedes les gustan para este día sábado. Bienvenido al programa Jugando a Ganar en el 5 y 6 con Oscar Isea. Buenos días a la afición hípica, gracias por tu invitación. Este, bueno, presento desde la segunda carrera hasta la última válida en intercala, empezamos con la segunda carrera, aquí corro dos yeguas, dos presentadas, genuina Princess Bray, yo creo que esta yegua a Princess Bray le llegó el día y la hora, como dicen nosotros en el algo hípico, una yegua que tiene sus problemas, ya en, en el establo se la corregió sus detalles, yo creo que las últimas dos carreras que tuvo aquí, como digo yo, le echaron polvo en la raya, yo creo que esta es la primera línea mía, la yegua a Princess Bray, yo creo que con esta yegua, para mí partida, unida y llegada. Ahí escucharon a Cape le gusta la torpella Princess Bray para ganar. Es la que más le gusta porque ella presenta a Genuina también, ¿no? La Genuina es una yegua que vino de la rinconada. Eh, su última carrera me, me, me dejó asombrado porque la yegua pensaron que le iba a pegar su parecía Y ganó en buena carrera. No, no le es mal, ye mal yegua. Si le van, no la dejen por fuera. Pero yo creo que la yegua difícil de ganarse la llevó a Ya le escucharon Princess Bray para Cape le gusta de fija. Después corro la Copa Antonio Sano. un caballo de Bray, Un caballo que viene a correr sus ganadores de uno, sus ganadores de dos. Es un caballo que va en un ascenso subió de su lote, a su distancia. Como dicen en el argol, diría, vamos a tirarnos un lance, vamos a tirarnos un lance con de Bray. Le gusta de Bray para tratar de ganarle a la Super Torre el Gran Trueno. Después corro quinta carrera es perdedores, el caballo que reaparece en mis manos, Tinkin Derby, después de que tú me di medio de un paro, una lesión. El caballo viene bien para su, para su carrera, voy a verlo correr. Chance con Tinkin Derby. Después de presento en la sexta carrera el caballo Gran Montañés, un caballo que tengo apenas un mes con él. Eh, todo el mundo que dice que es un buen caballo, que el caballo es buen caballo, viene con. Hoy lo, hoy lo ajustaste, 642 trajo este caballo con 12-4 de final. El Gran Montañés. Sí, Gran Montañés. Pero, pero un caballo que en su recordatorio es buen caballo, ahí va poco a poco. Voy a verlo correr, voy a ver la rapidez como lo hace el caballo. Si gana, bueno. Si se mete, si se bien. se mete bueno. Bienvenido. Bueno. Claro, claro. Después corro en la novena carrera la yegua Bella Flamingo. No le tomen sus últimas dos carreras. La llevó, estaba corriendo un lote de arriba. Vuelve a su lote. Vuelve el chofer que la conoce. Ajá. Son 1.100 metros. Y este es el regalo de Oscar Izea el Monarca. Oscar, ahí está este regalito de tu hermano Keipo Nava. Ahí tiene pues para que juegue. Bella Flamingo, Oscar Ahí está. Bella Flamingo, regalo para el programa Jugando a Ganada en el 5 y 6 a través de YouTube. Gracias, sí. Keipo. Después vengo la última valía, el cierre de los acumulados. Presento una yegua la de Bravo, que por cierto, viene de mi profesora además Rodríguez. Ah, Me dijo, ahí está, esa es tuya. Bueno, a ah, usted ahí también. La yegua la de Bravo, la tenía mi profesor en Caracas, además Rodríguez Piñango, que en estos momentos le envió saludos a él a su esposa, a Vanessa, a sus hijos. Este, bueno, aquí estamos, dando el frente por los piñangos aquí. El, Yo creo que es el único aprendiz que, Como dice él, el único aprendiz que, que por lo menos aprendió algo de él Porque él dice que los que ha tenido todo sido bueno Bueno, está la de Bravo Él ya me dijo las instrucciones, me dijo Mira papi, hazle esto, ya tú sabes, tú la conoces Al ritmo mío, yo creo que no va a llevar Nada, porque ya tú la trabajas, trabajas Al mismo ritmo mío Yo creo que la yegua no le puede pegar la cancha Yo creo que para mí es partir llegada Y bueno, te dedico a esta carrera, mar Rodríguez bueno, le gusta la de Bravo, aquellas personas que van a sellar el 5 y 6, una buena línea en la carrera de los acumulados. La de Bravo, que por cierto, hoy ajustó y se dio muy bien esta yegua, la de Bravo. Bueno, Caiponaba, muchas gracias y bienvenido al programa Jugando a Ganar en el 5 y 6 con el monarca del acierto, Oscar Isea. Gracias por tu invitación y bueno, cuando tú dispongas, estamos disponibles para que tú... Para que la entrevista, bueno, tú sabes dónde me encontraste. Gracias, Caiponava. Gracias. La mamá. mayor de los vueltos. Ah, igualmente. Cerito, en pelo con Osis Martínez. Hoy miércoles por segunda línea. Tonic hoy miércoles. En pelo con Ender Graciel. Boca Tonic. Queen en silla con Fernando José García. Ajustando condición. Rumbo a la curva de la Monumental. Wind Today, hoy miércoles, pegadita a la baranda. Montañés, 600 metros en 44. Muy bueno, muy bueno su ajuste hoy miércoles. En silla con Omar Guedes, Gran Montañés, 600 metros en 44. Terminando su ajuste, Gran Montañés. Con Acacio, hoy miércoles. Somar Galope tendido. Rrr, recta de enfrente. Rumbo a la curva de la monumental. Teddy Quintero en pelo. Elías, Elías, en pelo. Con Carlos Ramírez. Hoy miércoles. Estando condición Starwin. En silla. Homer Martínez. Hoy miércoles. Terminando su ajuste, el ejemplar Sansón en silla con Osis Martínez hoy miércoles. Titán en pelo con Omar Guedes, hoy miércoles, el titán. Lisa Mar del Valle, en silla, con José Ángel Astudillo, en sentido contrario. Elisa Mar del Valle Bombay, Bombay, Bombay En silla con José Gregorio Milla, hoy miércoles Trueno terminando su ejercicio de hoy miércoles gran trueno pinturero, pinturero hoy miércoles